Eh, me pasó un caso, camino a mi casa, salí de trabajo de la empresa, de infemio, y fui atracado por, cuatro, por tres individuos. Me llevaron el celular, la flota de la empresa y dos mil pesos que yo cargaba. ¿Cómo ocurrió eso? Eso fue a las seis de la mañana. ¿A qué dirigían? Ahí en la entrada lo de los ¿Qué te dijeron ellos? Ellos me dijeron, esto es un atraco. Yo solamente me, me paniqué, me estuve tranquilo, me metieron las manos en los bolsillos, me sacaron la flota y el celular y se llevaron los dos, mil, los dos mil pesos que yo cargaba. ¿Cómo andaban ellos? Eh, ellos andaban con abrigo, eh, no sabía bien la cara porque tenían la cara atapada ¿Qué utilizaron para recargar? Eh, yo no, eh, simplemente, yo vi que el, solamente el otro le dijo, el, el de adelante, que me metió en la mano al vecino y me dijo, es de un atraco. Yo dije, bueno, pues me metí tranquilo y, yo, y otra persona estaba atrás entonces, mientras él y la persona estaba atrás, el otro me estaba sacando el celular y la pelota de la empresa se la llevó. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, bueno, yo me sentí pánico, me, ya tú sabes. Todavía, todavía. Me siento. ¿Qué pedirle a las autoridades? Adiós, que, nada mijo que hagan que más patrulla por ahí por esa zona porque atracan mucho por ahí. ¿Dónde fue eso? En la entrada de Olepin. ¿El nombre tuyo es? Fernando José ¿Dónde Dónde Sánchez Martínez. Se fue allí en la mañana. ¿A qué tú te dedicas? Yo soy en eh, seguridad de un, de un UFM.